Tras la denuncia hecha por grupos estudiantiles y la dirección de la UAS Recinto San Francisco de Macorís ante la ola de asaltos en la zona universitaria, hoy cuestionamos al director del Comando Noreste de la Policía Nacional, General Orison Olivense Minaya, que manifestó. Los atracos están sucediendo dentro de la universidad y nosotros ellos tienen su seguridad y ellos son muy celosos de su seguridad. Afuera de la universidad nosotros tenemos una sola denuncia de un atraco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 Lo que esté pasando dentro de la universidad, eso tienen que resolverlo sí, sí. ellos internamente. Y no pueden coger con que eso es ola de atraco dentro de la universidad, porque nosotros no tenemos ninguna, sí. ningún, nosotros, eh, ninguna, no tenemos ninguna eh, eh, eh, inercia dentro de la universidad. Y a ellos no les gusta que nosotros penetremos. Agrega la dirección de recinto. Es quien debe reforzar su seguridad, pues la Policía Nacional está haciendo su trabajo. O sea, no quieran coger.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 se llaman a la autoridad de la universidad para que le dijeran a las jovencitas que fueron atracadas por ese elemento, que vinieran y se le recuperó todo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.